hidráulica y neumática, unidad diáctica 2, conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos.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 y analizando mis conceptos de selección de actuadores neumáticos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aire comprimido, que son actividades que fomentan la identificación de los componentes que intervienen en la alimentación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 Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza te servirán para desarrollar aptitudes para la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva. Todo esto mediante tu esfuerzo y dedicación constante, no sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos.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 ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a gestionar aplicaciones en el sector transporte, analizando y seleccionando sistemas o dispositivos neumáticos interconectados. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los componentes que intervienen en la generación y alimentación de sistemas neumáticos. Seleccionar los elementos de distribución y tratamiento de aire comprimido en las diferentes aplicaciones que pueden intervenir. Determinar los actuadores y válvulas adecuadas teniendo en cuenta sus características. Reconocer simbología y diagramas neumáticos. ¿Cómo lo va a aprender?